Estos fueron los detalles ofrecidos por el ingeniero Martín Arias al inicio de los trabajos en el sistema pluvial de la urbanización Campos Fernández de esta ciudad de San Francisco de Macorís, asegurando que la inversión servirá de beneficio a todos los residentes en la zona que por años han demandado de un sistema de drenaje. Bueno, aquí se está llevando, se está realizando un trabajo de solución pluvial no solamente a Campos Fernández, sino a todas las otras urbanizaciones que están en las afueras de la salida de Santo Domingo, entiéndase lo que es la Aurel 2, entiéndase también la Aurel 1, así como también eh, las organizaciones que están en proyecto al detrás de ella. Eh, el objetivo es resolver el problema por completo. Para eso estamos colocando un colector de evacuación pluvial que va a conectar esas urbanizaciones con un punto bajo que logramos en la ciudad que está. ...en el perímetro de lo que es la zona franca... ...de San Francisco de Macorís eh, ...pudimos encontrar ahí... Eh, ...un punto de pendiente lo suficientemente adecuado... ...para lograr este objetivo... ...el alcalde Alex Díaz manifestó que esta construcción... ...aporta al desarrollo de la zona... ...que por varios años han denunciado la situación... ...bueno como lo ha dicho el ingeniero... ...el ingeniero Martín Arias... ...experto en drenaje pluvial... Eh, ...pues aquí ven ustedes... Esta es una propiedad privada que no podía construir eh, los propietarios. Cientos de metros, así como, como otras propiedades y la zona franca que queda detrás, que se inundaba, más otras propiedades que están en, en, en la demás parte. Ha contribuido este drenaje pluvial, este, esta preparación con estas alcantarillas que con la técnica necesaria y la amplitud necesaria van a resolver este impacto de agua. Hay muchas casas que han tenido que cerrarla en Campos Fernández, otras la han vendido por centavos, pero ahora eh, pues esta solución eh, trae urbanismo, trae desarrollo, no solo para Campos Fernández, sino también eh, para otras áreas como La Fortuna, como El Silencio. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.